Se vienen las cuartas jornadas internacionales de turismo, la facultad. Eh, estamos preparando estas jornadas que son eh, ahora el 25 y 26 de octubre próximos. Y bueno, eh, tenemos eh, temáticas súper importantes como son eh, Smart Cities, que es eh, la novedad ahora de, del momento de las ciudades inteligentes. Y después también tenemos una videoconferencia eh, en Ciudades de Curitiba Brasil. Y bueno, y entre otras, digamos, tenemos eh, turismo gastronómico, enología, con un panel, es, también va a estar muy interesante. Eh, y después, bueno, más para noviembre, también lo que nos queda en la agenda son las jornadas tributarias, eh, que bueno, próximamente estaremos publicando todo lo que sería el cronograma de estas, de estas jornadas, que son un clásico también a la facultad.